Bienvenidos a CiberKratos. CiberKratos es una web de formación en ciberseguridad para personas de entre 55 y 75 años. Dispone de numerosos artículos orientados a informarte acerca de multitud de temas como borrado seguro, fake news, phishing... Igualmente te ofrecemos una amplia lista de vídeos con los que podrás compaginar todo lo aprendido en nuestros artículos. Finalmente, podrás realizar diversos tests con los que medirás tu comprensión de todo lo aprendido y recibirás feedback para saber cómo corregir tus errores. Si tienes alguna duda o sugerencia, no dudes en contactar con nosotros por medio de correo electrónico o en nuestro canal de YouTube.